Buenos días. Soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de presas canarios Irema Curtó Kennels. Hoy vamos a hablar de la monorquidia criptorquidia. Normalmente o generalmente se entiende por monorquidia en el perro de presa canario de cualquier raza canina cuando un ejemplar macho solamente tiene en el escroto un testículo pero eh, no es que haya nacido solamente con un testículo el otro lo más probable es que se haya quedado lo que se suele decir en, en el inguinal se le llama criptorquidia ¿no? y me imagino que eso viene de cripta está encriptado entonces, eh, suele darse en el perro de presa canario, como en otras razas, pero sobre todo se da en razas caninas que adolecen de una selección eh, deficiente, diríamos, en, con frecuencia a mí se me ha dicho que bueno, que un perro con un testículo solo puede cubrir y no por eso los hijos lo van a heredar o todos van a heredar ese mismo defecto. La ausencia de un testículo. Aunque esté inguinal. Eh, quien quiera conocer más en profundidad este tema puede entrar en internet simplemente. criptorquidia en el perro de presa digo perdón, en perros simplemente y ahí ya pues verán, luego eso pues normalmente se suele operar porque si no puede eh, ocasionar problemas en el ejemplar que padezca esa, esa ausencia de testículo en el escroto ¿que se re, pueden reproducir con un testículo solo? sí, claro que sí el criptórquido completo, o sea que no tiene en el escroto ningún testículo No sé, no tengo experiencia en ello porque yo nunca he cruzado perras con monórquidos Ni con criptórquidos, ni con nada de todo eso Pero voy previamente, antes de seguir, a poner un ejemplo que a mí me sirvió mucho, me ha servido mucho a lo largo de los años, que ha sido la, eh, la filosofía de los criadores del pastor alemán desde sus inicios, criar perros sanos y funcionales, con buen carácter, con temperamento. Lo que hemos venido hablando reiteradamente en estos vídeos, y anteriormente lo que he ido yo tratando en artículos y en el libro que publiqué en el 91 El perro de presa canario, su verdadero origen Si no recuerdo mal fue a mediados de la década de los 70 del siglo pasado el SV, el club del pastor alemán oficial de Alemania previas deliberaciones eh, decidieron a partir de esas fechas en los eh, registros de raza, si es que los había, y en las confirmaciones de raza, sobre todo, para darles el apto de cría en machos y en hembras tomaron una decisión fundamental que eso nos tiene que servir de ejemplo a todos los criadores de presas canarios y de todas las razas caninas. Pero ahora estamos hablando del presa canario que es lo nuestro. A partir de esas fechas no se iban a utilizar, mejor dicho, no iban a pasar la confirmación de raza y por consiguiente no se iban a utilizar a partir de esas fechas los perros monórquidos, los perros prognatas, eh, con falta de premolares, con problemas evidentes de morfología, como son desviaciones clarísimas de aplomos, delanteros, traseros. Eso se consideraba... Un defecto. Los perros monórquidos y criptórquidos un grave defecto. Pues el carácter, la timidez, la inseguridad, la hiperagresividad. Todo eso que se considera defectos en el perro de Pasto alemán debe de considerarse defectos graves en el perro de Presa Canario. No hace falta que esté nadie detrás de uno con una pistola para decirle, oiga, amenazándolo, esto no se utiliza. No, no, no. Los criadores tenemos que estar convencidos, mentalizados, tenemos que asumir esa realidad y que no vamos a criar con perros monórquidos, criptórquidos, con falta de prebolares, lo que ya se ha venido diciendo, con displaces de caderas, en fin, ni de codos. Y eso no se lleva a la práctica, lamentablemente. Yo eh, he regalado a lo largo de mis años como criador algún que otro ejemplar cachorro con monorquidia. Es decir, un testículo solo. En el escroto, fuera. Entonces siempre he encontrado algún amigo... Que lo quiere para una finca, para el chalet, para su casa, pero que no es para reproducir. El perro puede ser muy bueno en el, en el amplio sentido de los términos, pero eso es un defecto. Como es un defecto la falta de un premolar, sobre todo el P4 o los P4. Y en estos casos, cuando ha surgido, ha nacido algún cachorro con esas deficiencias, pues los he regalado. ¿Qué me han dicho? pero casi sin excepción y a mí eso me indigna después de hablar con la persona de que se lo regalo porque tiene ese defecto y que no se puede utilizar no se debe utilizar para la reproducción me saltan con esa y entonces yo me quedo en la duda será posible que en un momento determinado le ponga alguna perra propia o de algún amigo o del club oficial del presa canario como se dio el caso en más de una ocasión, no solamente con la monorquidia, sino con falta de premolares y con problema de cadera, por ejemplo, una ligera, digo, sí, una ligera displasia unilateral, yo esos perros los regalo. Y luego enterarme yo, pasado un tiempo, que tanto en caso de monórquidos, que han sido pocos los que han nacido en mi criadero, porque eso lo llevo yo a rajatabla, ahora seguiremos en el tema de la monorquidia. Y enterarme yo de que han cubierto alguna perra con ese perro y después se han presentado los ejemplares a exposición. Primero a confirmación de raza, cuando se ha tratado de reproducir, y luego a exposición. Bueno, y lo mismo ha pasado con perros que yo, o perras que yo he regalado, que le faltaba algún premolar o que tenía una ligera displasia de cadera. Eso es muy triste que ocurra. Eso es grave. Y se ha dado incluso entre presidentes del Club Oficial del Perro de Presa Canario, del Club Español. No quiero desvelar quiénes han sido. Los aludidos sin mencionarlos, si ven este vídeo sabrán que es rotundamente cierto. Y personas que no fueron cómplices ni cruzaron con esos perros se enteraron porque trascendió y algunos fueron los que me comentaron a mí ese hecho cierto concretamente un presidente que de moralidad no sabe ni de ética y, y claro, así estamos en nuestros días todavía que cuando he echa echado uno mano de algún ejemplar foráneo previa radiografía de cadera pero luego aparecen que tiene la boca completa pero luego aparecen esos problemas de monorquidia y de criptorquidia y de falta de premolares bien entonces los alemanes eso lo llevaron a rajatabla todos los criadores todos los criadores profesionales, criadores de verdad y amateurs también pero conscientes del tema responsablemente no utilizaron esos ejemplares de forma progresiva y a corto plazo pero a muy corto plazo dejaron de aparecer sino en un 100% dejaron de aparecer las monorquidias, criptorquidias, las faltas de premolares, las displasias de cadera, los prognatismos, la timidez, sobre todo en las líneas de trabajo, que es donde más hincapié se hace en todos esos defectos. Para destacar las cualidades, seleccionar las cualidades, eso es genética. Como yo suelo decir desde hace muchos años, hay que trabajar el gen. No se puede estar empleando en la cría o utilizando para la reproducción ejemplares que tengan esos defectos son defectos que se heredan no les quepa la menor duda que la monorquidia o criptorquidia aparece con mucha más frecuencia de líneas donde se ha utilizado algún ejemplar macho o que han dejado aparte de utilizar un macho criptorquidio Criptórquido, perdón. Eh, alguna hembra o algunas hembras, hijas de machos criptórquidos, monórquidos. Ellos eliminaron el problema. Yo he criado cientos de cachorros de pastor alemán, de líneas de trabajo, que yo recuerde, ningún cachorro monórquido nació aquí en este criadero no digo que no nazcan pero es muy raro y yo no recuerdo falta de premolares ni, ni mordidas en, eh, digo, ni prognatismos ni, ni tijeras invertidas como decían no sé si eso incluso sí fue escrito y publicado por parte de algún miembro del Club de Español del Perro de Presa Canario la, la tijera invertida. Nunca se me dio el caso. Recuerdo yo en un viaje que hice a Alemania, concretamente al primer campeonato del mundo de perros de trabajo que se celebró en Münster, norte de Alemania, en un estadio de fútbol. Allí coincidimos varios cri criadores de pastores alemanes de línea de trabajo, de la península, muy importantes, muy importantes, Vicente Ferré, por ejemplo, eh, Gutiérrez de Cantabria, si no recuerdo mal se apellida Gutiérrez, y otros. Algunos de ellos han sido campeones del mundo, españoles, campeones del mundo en trabajo, eso es muy importante con Pastor Alemán, muy importante. Y eso es un fiel reflejo del buen hacer, del buen trabajo, de la constancia, de la seriedad, de la selección. Entonces, recuerdo que ahí en ese campeonato del mundo, primer campeonato del mundo, porque anteriormente era campeonato de Alemania y campeonato de Europa. Ese año fue el primer campeonato del mundo, eso fue un gran avance un gran avance para el pastor alemán para toda la afición para la raza de eso se pueden vanagloriar los criadores de pastor alemanes sobre todo alemanes entonces recuerdo que allí había un gran semental importantísimo cubría muchas perras si no recuerdo mal si no recuerdo mal fue campeón de monográfica, campeón alemán. Y había una tremenda preocupación entre algunos criadores y me enseñaron a mí incluso fotografías queriéndome demostrar que ese perro podía tener prognatismo, un ligero prognatismo. Me enseñaron fotografías, muy buenos criadores y adiestradores, grandes adiestradores, fueron los que me lo enseñaron porque ellos estaban convencidos o mejor dicho, no estaban convencidos de que el perro ese, que no voy a mencionar no tuviera prognatismo ellos estaban convencidos por una fotografía que habían visto en una revista de ese perro con la boca abierta y la lengua afuera sacaron una conclusión que luego se demostró que no era cierta pero el criador del perro se fue a un, a un odontólogo, a un dentista especialista y le hicieron un veterinario especialista en, en, en, en odontología canina y me parece que se dice así, y entonces en escayola o algo parecido plasmaron allí la mordida del perro para demostrar que no tenía ni siquiera ligero prognatismo, lo que con el perro de presa canario se decía eufemísticamente tijera invertida pues después de tantos perros que yo crié no recuerdo haber tenido problemas con premolares y con mordidas en eh, tijera invertida prognatismo ligero ni monorquídeas eso en el perro de presa canario no voy a hablar de otras razas. Se suele dar. Y aquí, de hecho, en mi criadero, han nacido alguno que otro. Pocos, pero han nacido. Recuerdo un amigo que venía aquí a montar a caballo a mi centro, un ingeniero de Gran Canaria, un joven ingeniero, que practicaba en un club de aquí de Tenerife durante un tiempo, practicó salto. Entonces era aficionado bueno, un poco aficionado a los perros de presa, y en casa de sus padres en Las Palmas, en el chalet, tenían una perra, si no recuerdo mal, era una perra, de presa que ellos se les había muerto. Y entonces él me comentó, dice, mira, si alguna vez tienes algún perro con algún defectillo, eh, si me lo regalas, pues yo se lo llevo a mis padres y ellos se van a poner muy, muy contentos. Bueno, pues muy bien. Y coincidió en que en esas fechas de una camada apareció un cachorro, que yo había dejado para mí. Pero cuál fue mi sorpresa, cuando tenía el perrito unos dos meses, como suelo hacer con todos, los miro una y otra vez, pero a veces no tengo yo la certeza de que van a bajar los dos testículos, y bueno, y lo suelo mirar otra vez, y a veces pues no ha bajado. Entonces ya he tenido que buscarle propietario. Y ese cachorro que yo había dejado, mirándolo digo, vaya, uno lo tiene inguinal. Porque yo notaba allí algo, un bultito, se le había quedado lo que se suele llamar en ascensor, bien inguinal. Entonces, ¿qué hice? Yo le dije, mira Kiko, tengo este perrito que tiene esto. Y yo lo dejé, si sí, pasaba la selección para la reproducción, pero ya no, ya lo tengo descartado. Cogió y se lo llevó a, su, a sus padres en el primer viaje que hizo a Gran Canaria, se lo llevó y así quedó la cosa. Y al cabo de un año así, poco más o menos, hablando del cachorro ese, ya no habíamos hablado prácticamente más del perro, y me dice, oye Manuel, ¿tú te acuerdas del cachorro que me regalaste? Pues resulta que tiene los dos testículos, le descendió el testículo y lo tiene un desarrollo normal. Pues bueno, eso suele ocurrir. Pero la mayor parte de los casos, me parece a mí, los veterinarios sabrán más que yo de eso, no descienden. Se queda cerrado arriba el anillo y no desciende. Y entonces ya no se desarrolla correctamente y ya puede tener problemas. Entonces hay que recurrir a un veterinario competente y que lo extirpe y asunto terminado. Pues nada más. Es muy importante no criar con perros monórquidos, faltos de premolares, prognatas o ligeramente prognatas, eh, con displasia de cadera porque se hereda. Si no los utilizamos en la reproducción, sino que utilizamos perros completos, sin esos defectos, generación tras generación, vamos a llegar a corto plazo a lo que llegaron en pocas generaciones los criadores alemanes, de pastores alemanes, especialmente de líneas de trabajo. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.